Ya me he cansado de buscar Ya me he cansado de llamarte Y tú no dices nada, dime dónde estás Que te quiero tener y hacerte mi mujer Solo pienso en ti, ya no puedo dormir Quedé traumatizado en la noche Sé que te perdí Sé que piensas en mí Ya no puede dormir Ahora que soy sola, baby Somos modo infeliz, Solo pienso en ti Ya no puedo dormir Te traumatizado la noche que te perdí Sé que piensas en mí Ya no puede dormir Ahora que tú andas la baby, somos infelices. infeliz. Ya le prende a mi bela, mami, a los santos. Esta soledad ya me tiene alto. Solo me miro al espejo, no salgo del cuarto. Si esto fuera un edificio, te juro que salto. Ya te al punto que por ti casi la vena me la corto. Dime pa' que está vivo y respira con el corazón roto. Me la paso llorando, solo veo tu foto. No me hagas sufrir. Sé que aún yo te importo Porque si fuera así tú no responderás Porque si tú quisieras ya no te viera Le dijiste a tu hermana que no diera Que papel no me había manera Tú sabes que eres mi debilidad Que si débil contigo es la verdad Tú eres la que me complementa Me tienes loco tu seguramente. Baby, no te me pongas violenta. Tu mi no te mienta. Solo pienso en ti. No puedo dormir, quedé traumatizado la noche que te perdí Sé que piensas en mí, ya no puedo dormir Ahora que tú andas sola, baby, somos modo infeliz Solo pienso en ti, ya no puedo dormir Quedé traumatizado la noche que te perdí Sé que piensas en mí, ya no puedo dormir Ahora que tú andas sola, baby, somos modo infeliz Cuando te busco en mis sueños Pa' mostrarte que el mundo era tan pequeño Sin ti Si tú quieres ven conmigo y yo te enseño Que estoy a blanco y negro Sin ti no cojo diseño Ya hay unos que en Mi corazón de otro no se enamora no. Tú eres la que controla de ti Yo hablo sin pagar yeah. Tú debes de llegar la que estoy pa' ti Te quiero a ti sola no. Vuelve conmigo, girl. A las otras las dejo sola Yo quiero volver a hacer todo lo que hicimos ayer. Dime que sí, mujer, porque soy adicto a tu piel. Si tú quieres, yo paso a buscarte y no encontramos los dos en el hotel. Si no quieres que nadie se entere, tú sabes lo que tienes que hacer. Pero, y yo no me traté así. Por favor, dime que sí. Vuelve conmigo, girl. Son cosas distintas, pero tienen algo en común, aunque no regreso <risa> L F B Lo con yeah. La Vieja aurora, Jordano Fucking HD Reproduciendo el Quinto Fantástico